Quiero mirarte de lejos, en la mitad de la noche, verme en tu reflejo, quiero decirte un para siempre, llorar siempre. que puedo, Cari en tu pecho, quiero más que darte, una vida de colores, quiero que las flores, salgan a buscarte, quiero más que hablarte, de sueños y destino será siempre cuidarte oh quiero más que tu voz para guiarme quiero cantarte mis días mentiras que un día te dijeron Oh, quiero callar si prefieres pintar las paredes el color de tu pelo Oh, y es que quiero andar cuesta arriba Y es que quiero volver a mirarte Mientras me deshaces mi trenza en tus dedos Quiero más que darte una vida de colores Quiero que las flores salgan a buscar Sueños e ilusiones Jurar que mi destino Será siempre cuidarte Oh, quiero más Que tu voz